Y el conjunto de Santos Laguna está listo para afrontar un nuevo torneo, por cuarta vez bajo la conducción de Guillermo Almada. Es cierto que el director técnico siempre ha tenido al equipo entre los ocho mejores de la Liga MX desde que asumió el mando, pero tal vez el torneo Guardianes 2020 haya sido el que lo encontró con una producción más irregular, que se refleja en una fase regular con 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas, y la posterior eliminación en la reclasificación a la liguilla tras caer 3 por 0 ante Pachuca. Por eso, ahora, tal y como dijo el entrenador, la idea es hacer más con menos. La explicación a esta fórmula se refleja en el proceso de los laguneros en el mercado de fichajes, sin incurrir en grandes gastos y dando lugar a la llegada de solo cuatro refuerzos. Como contrapunto se apostará a dar mucho rodaje a jóvenes futbolistas con mucha proyección que vienen pidiendo pista y que se formaron en las fuerzas básicas del equipo, también hay otros dos futbolistas que si bien ya pertenecían a la institución serán valiosísimos refuerzos y logran recuperarse al 100% desde lo físico y futbolístico, pues Santos no contó con ellos el pasado torneo, hablamos del uruguayo Brian Lozano y el ecuatoriano Ayrton Preciado, con buenas sensaciones tras los amistosos de preparación, con una última jornada de dos partidos ante un poderoso y siempre candidato como Monterrey, Almada aseguró que Santos Laguna tiene equipo para pelear por los primeros puestos. La primera oportunidad de demostrarlo le llegará este domingo cuando reciba nada menos que a Cruz Azul en Torreón. Fueron solo cuatro los futbolistas que llegaron para reforzar a Santos Laguna de cara al torneo Guardianes 2021. Desde Atlas de Guadalajara arribaron el delantero chileno Ignacio Geraldino y el mediocampista Jesús Isijara, quienes ya han tenido rodaje en los amistosos de preparación. Además, después de un intensivo trabajo de scouting, se decidió la contratación del delantero colombiano Juan Fernayotero, Otero, jugador quien llegó proveniente de la amistad de la segunda división del fútbol francés. Por último, desde Tampico Madero, arribó José Andrés Ávila. Dentro de las bajas, tenemos a cuatro futbolistas que dejaron el club, siendo la partida más resonante la del goleador Julio César Fuchs rumbo al Atlas, con tanta mala fortuna para él y para los zorros, que esta misma semana sufrió una fractura de tobillo que lo dejará al menos tres meses fuera de las canchas. Además, también con rumbo a los rojinegros del Atlas, partió Brian Garnica, mientras que Gael Sandoval, y José Carlos Van Rankin regresaron a las chivas de Guadalajara después de su préstamo Con estas altas y bajas no es sencillo determinar cuál es el equipo de base que tiene en la cabeza Guillermo Almada Precisamente porque hay dos jugadores importantes como Lozano y Palacios Que tienen que volver a ponerse al 100% después de un largo periodo de inactividad Y porque su refuerzo más resonante, Juan Ferney Otero, recién pudo hacer un par de entrenamientos con el plantel Sí quedó claro que el entrenador apostará por dar mucho rodaje a futbolistas jóvenes y allí aparecen nombres como los de Ronaldo Prieto, que gustó mucho por la lateral izquierda, Alan Cervantes, llamado a ser el dueño de la mitad de la cancha y Olberto Osejo, a quien el propio entrenador llenó de elogios en su última rueda de prensa, por lo que la alineación de Santos para este 2021 estaría dado de la siguiente manera. Y en la portería Carlos Acevedo, Ronaldo Prieto, Mateus Doria, Hugo Rodríguez y Jonathan Díaz en la parte defensiva. Y en el medio campo, pero más a la ofensiva contaríamos con Braña Lozano, acompañado de Diego Valdés, Alan Cervantes y Fernando Gorriarán. Mientras que los encargados en el ataque serían Alberto Osejo y Juan Ferre